¿Estás? Un segundo. ¿Cuál el alicono? Ahí. Sí. Sí, sí, la de la está. sí. sí. ¿No que es un. la metiendo, Sí. la de la la gente tiene que la Cuando la a mirar, la Cuando la a la la máquina... no. Ah, claro, No Venga, anda. Sí. Venga, pues venga, volvemos entonces ya. ¿Una vez que has calentado y roto a sudar o no? ¿O no ha roto a sudar? Es que he tenido un apretón y tengo que ir al baño. Era todo entonces, las cosas del directo. Si sí, lo, lo llevaba diciendo un rato aquí el amigo el amigo contador, que cuando ibas al baño. Yo tenía que ir... Tengo que ir Así. Entonces te pasa en un buen maratón y a ver qué hacemos. Venga, arrancamos. Ahora ya no hace falta que vaya poco a poco ¿no? Es donde iniciamos ¿no? Sí, ya estamos. ¿Y a qué velocidad se empieza? A 6 km hora ¿6 horas? Sí, 6 horas vale, vale, vale, A veces vale. empezamos mujeres a 6, hombres a 8, pero... Vale, vale, pero vale Sí, sí. Es, es, un no, no sabemos si es hombre o mujer ¿no? Vale, vale, ahí estamos Vale Y aquí está la velocidad La... ¿no? ¿La inclinación? La pendiente, sí, ¿Sí? Capacidad funcional en mes, Pero la vamos a valorar el consumo Ah, vale vale vale, vale, vale, vale Vale El tiempo de esfuerzo y el tiempo de la etapa Vale, porque puede ser varias edades. Y aquí es donde se va viendo todo, ¿no? Sí, todo el consumo de oxígeno, el carbónico la ventilación y la carga Sí De ejercicio Vale, vale, vale, vale, vale. Cinco segundos, Carla Uno, cambiamos mes, cambiamos Vale Ahora está a ¿verdad? Sí Vale Muchas gracias, Ela, ya Detallazo Ahí voy, Juan, ahora caliento yo Luego voy yo, ¿eh? Luego rompo yo los registros. O sea, la calidad que da esto es una barbaridad. ¿eh? Ahora sí. Ha empezado a 6, 7 y ahora vamos a pasar a 8. Que te pasemos unas pipas que te estás aburriendo. y a tomar la tensión pues ¿cada cuánto tomamos la tensión? la tensión la tomamos en las primeras etapas sobre todo sí. al final de la etapa Sí. pero después llega un momento que no se oye bien, principalmente en la cinta y pues la volvemos a tomar al final cuando finaliza y en la recuperación vale 13 y medio 8 y empezó en 12.8 cuando sí. estaba en reposo, ¿no? Sí, está el esfuerzo es normal que suba. Vale, vale, vale, vale, vale. Y comportamiento fisiológico es que suba la tensión arterial histórica, la máxima, uh -huh. y se mantenga la diastólica, ¿eh? O tensión mínima. Ah, y vale. 5 segundos, Carla. O sea, la mínima siempre es constante, Dos, la que sube es la. No, cambiamos. Ah, no salía. ¿Y eso por qué? Fisiológico normal de El golpeo del corazón A medida que vamos aumentando La carga de ejercicio Vale, vale, vale, vale, vale. Carlos, vas bien así, así Tú vas perfecto ¿A el cuánto empiezas velocidad? a rodar normalmente, Carles? ¿A 13, 14? A 15 ¿A 15 empiezas a rodar? A 14 a 14 y ahora estamos en 9, claro. Sí. Vamos, no estás ni andando deprisa, ¿no? Sí. Esta mañana ¿cuánto has entrenado? 20 kilómetros. ¿20 con Nacho y con Jürgen? Sí. ¿A cuánto? Muy rápido. Un ratín, ¿no? Sí. Sin calentarlo. A 16. A 16. Carlas, te vecinaron hasta 5 la... segundos, Carlas. Bueno. ¿Cómo estás ahora? Uno, cambio. Es decir, 6. <risa> O sea, esta es una escala que nos permite. Es la escala de Borg. Sensación de subjetiva de ejercicio. Sensación vale. de fatiga. Vale. Y con esto qué averiguamos? La verdad es que esto nos va realmente bien, porque hay corredores que. Van taquicárdicos en el electrocardiograma y tiene una sensación subjetiva de sí. que es muy un ejercicio muy ligero. No. Entonces, tú sí. de correr por sensaciones va bien si te conoces mucho, sí. pero va mal si no te conoces demasiado. Ah, amigo, amigo. O sea, que puede ser que él, él, él esté dando mal, pero la gente tenga sensación de que va ligero, de que va muy sí. bien. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. O sea, esto es lo típico antes de una pájara. Que va muy contigo. Le pasó el otro día a Sauquillo en Valencia y va fenomenal y al kilómetro siguiente se desplomó. Venga, vale, vale, vale, 5 vale, segundos y volvemos a cambiar. Velocidad, que ahora te debería de no subir a 11. Cambio. Ahora 11. ha subido a 11. Seguimos constante al 1%, ¿no? Sí. ¿Y esto qué era lo que indicaba? Los MEX, capacidad funcional. Pero en la pantalla de la derecha tienes en azul el consumo de oxígeno, que va aumentando. Sí. En rojo. El CO2 que va eliminando y la ventilación alveolar que es no la línea marrón. Vale, vale, cada vale. vez va hiperventilando más. Vale, vale, vale. Hola Edu, hola Juan. Vamos a ver si ha crecido ya un poquito la zancada, que yo creo que todavía no, ¿no? Bueno, algo ya ha crecido, ¿no? Ahora, ¿qué puedes estar avanzando ahora con esta zancada, Carle? ¿Dos metros? ¿Tres? Cinco segundos, Carla. ¿Dos? Muy poquito. Muy poquito. Uno, cambiamos. Vale, ahora estamos a 12 por hora, o sea, 5 al kilómetro, ¿no? A 5 al mil. A 5 al mil, vamos ahora. Que eso es. 3.30 maratón. Vale, y esta es la última toma de tensión y la siguiente ya es cuando termine la o sea, prueba. Vale. ¿Cuánto es el nivel máximo de oxígeno que habéis visto en un deportista? Aquí. Sí. Aquí. 52,7. O sea, 52,7 en un corpola. polar. Okay. Y un profesional, 70, 70 y pico, si lo dudo. Bueno, el más profesional que está haciendo es Carlas. Carlas, el más profesional. Ah, vale, está bien. Vale, ha subido ahora la tensión a 14.8. Sí. Yo me tengo que quedar aquí. 5 segundos, He Atlas. Luego vamos de cerveza, José, sí. No, cambio. Bien. Ahora estamos a 13. Está 4.30, ¿no? Y esto es el consumo 7, sí, ¿no? Eso, David, fíjate algo. Sobran los manguitos. ¿Eso porque ha pasado? No, porque y se un poquito, pero ahora en el medio. Vale, vale, vale, o sea que es? es porque la distancia, ¿no? ¿Cuánto? ¿O qué? Dos metros. y esta es de metro y medio. O sea que ese metro y medio se nota una barbaridad, ¿no? O sea, vale, vale, vale, vale. Son ¿no? ¿Qué pulsaciones tiene? ¿Lo podemos ver ahí? Sí, aquí. ¿144? 144 ¿Y ahí por qué más se más pues eso es otra cosa. No, esto ya es de la máquina vale. de o sea, Ahora está 148, Entonces, 150. Y el maratón suele ser a 160, 170, ¿no? ¿Y más? 179, 76, 80. 180, vale, o sea, el maratón 180 y ahora está a vale. 14 por hora, 148, vale, vale. Se le queda pequeña la cinta, ¿sí? Faltan metros, le falta medio metro de largo y otros 40 centímetros de ancho y a la cinta también. Sí no cambiamos. Te estamos quedando, tío. ¿sí? Parece ya que es bien. Vale, y de voy a la escala, ¿eh? Ah, vale. Ahora le volvemos a mostrar la escala. Sí, sí. Seis, perfecto. 6 a 15 por hora. Aquí ya está zancada, se ha lavado un poquito, a ver. si sí, sí le falta zancada. La ya, la ya. Sí, sí. Sí, sí le falta lo que ha ocurrido antes que se ha comido la, la máquina... Claro, es que es medio metro... Un máquina, Nacho, un máquina. Va a sobrar Todavía no ha roto a sudar, Pero vamos a verlo. A ver... No, no ha roto a sudar. Ahora, la camiseta la luce muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? Sí, sí, le sienta la camiseta. Es el único que le queda pequeña. 5 segundos no? 17, ¿no? 166 pulsaciones y ¿qué tal va el consumo? Y llevamos de tiempo 11 minutos 20 no luego voy yo jose veis la cinta al 6, Carla, sigue errando al 6 al 9. al 9 o sea que va muy ligero bueno, al 9 vale, dice. ya sé que vas bien y vas a aguantar mucho pero cuando decidas parar ya sabes que faltas al lado tú ¿eh? no hace falta que te lo diga vale, ahora está en 173 nos decía que el ritmo de maratón se puede poner en 180 son 18 por hora no, no, 1873, una pasada. Acaba de saltar un radar en diagonal, más, nos acaban de decir por la velocidad de Carles. 5 segundos, Carles. Uno cambio. Bueno, esto ya es 19 por hora, es prácticamente... Bueno, pues en ritmo de maratón es... Ritmo de maratón prácticamente, 19-20 por hora. Sí, esto puede ser ya ritmo de maratón, 19 por hora, más o menos. Ahora ya sí está... Sí, la cinta solo puede ir a 20, con lo cual pararemos en un ratito, porque las cintas de los populares más de 20 no dan. O sea, que ha roto a sudar en 18 y en 20 le paramos. Y sí, como podéis ver, se come la cinta... Se come la cinta al entrar. Veis que no le da más, es por lo que tenemos que tener más cuidado. ¿Vale? De consumo va muy bien. Vamos a cambiar ahora la velocidad máxima que da la cinta, que es 20. Ahí lo tenéis. Y cambio. Y cambia ahora y pasa a 20 por hora. Está ya en 181, que es ritmo maratón. Y efectivamente, como podéis ver la gráfica, está en el pico. Empieza a ventilar un poco más, pero muy poco todavía. Está sí. Sí. subiendo la ventilación. El okay. consumo sigue subiendo, con lo cual podemos tirar okay. más en la prueba. Y empieza a eliminar CO2. Ya tenemos un equivalente de 1,03. Vale. vale. Cuando el turbismo se ¿eh? y, ahora, y ahora no puede cambiar nada más, ¿no? no 5 más? segundos. Uno más. Uno más, 21. Cambio. No. Ah, pues cállate que sí. Te aguantaba 21. Ojo, 187. Tope 2, eh. 12, 12. más. Y ahora está esta mañana se ha hecho 20 kilómetros y está aguantando a 21 por hora es una, pasada. una barbaridad así 42 este sería el ritmo el récord del mundo que lo está aguantando le vamos a tener dos horas y vamos a pedirle qué tal vas carles con el dedo bien pregunta ahora si va ligero porque yo, yo creo que la pregunta ahora 187, llevamos 16 minutos y 21 por hora, va a cambiar a 22 por hora y ya es lo va a tope, 190, que es ya, ya, y ya. paramos la prueba, saltas al y ya vamos para la prueba, porque la máquina ya no le daba más para la zancada. ¿Tal? ¿No lo quieres. No? Si quieres, sí. Para ti, ¿eh? A ver, tocamos ahora. Algo duro. 17-8. 17-8. <ríe> ocho. Ocho. Ponte, ponte, te lo voy. Sí, ya puedes caminar. Es normal, de 12 a, a 18 que suba sí. la tensión. Hasta más, Carlas. Sí. ¿Quieres? ¿Eh? Toma. ¿Seis? a Vale. Puede hablar, sí. Sí puede hablar, sí, Sonia. A Está hablando perfectamente. Ahora vuelta a la cama, va a rodar un, un momento a 12 por hora, o sea, a 5 el kilómetro, muy bien. Va a descalentar. Muy bien. A recuperarse. A recuperarse. O sea, ahora lo que está haciendo es descalentar para no bajar de golpe todo. Carles, que si eres de Bilbao, dice a que sí. Sí, sí pero Que sí, se fue un poquito a la derecha, sí, claro. Pero... ¿Qué nos dice esta bajada, doctora? ¿Se puede interpretar algo de esto o no? No, me está recuperando. Está recuperando ya. ¿no? Ahora me está recuperando. Vale. Al menos no, que suaviste un poco. Vale. Y ahora sí que se lo pararemos porque nos interesa ver la recuperación en reposo. Ah, ¿Vale? Vale, vale, vale, vale. no de o sea, que ya le vale. Para la vale, y ahora ya le quitamos ya la mascarilla. A ser yo? ¡Ey! ¿Te encuentras bien? ¿Has acabado en el muy duro? acaba el ¿Ya le No, Entonces, el no. Un bar. ¿Un bar boca arriba? Como antes. Cuidado Sí, pero palabra. al ser, ¿por qué le hemos dejado el descalentar cuando a los populares no lo hacemos, doctora? Normalmente sí que lo hacemos Sí, así. sí lo hacemos. ¿Bien? Ah, sí, vale. Sí. Vale, vale. Hay muchas veces que se finaliza la prueba y enseguida ya tomas tensión, miras frecuencia <ríe> cardíaca máxima, que es lo que hacemos. Pero a veces les dejamos recuperar un poquitín, ¿eh? Para ah, vale, vale, no vale. parar tan bruscos. No, que pues se ha roto a sudar, ¿eh, amigo? Si me habéis echado un cubo de agua, <risa> es todo postureo. En verdad no hemos hecho nada. <risa> ¿Qué tal se han comportado en la cinta? Las adiós. No, esta se sí comporta. Mira. Sí, perfecta. Con, con esa zapatilla de la de la izquierda gané la, la y con esa he ganado la la Ah, que no es la misma, ¿no? Sí, no es la misma, pero está haciendo te la gracia ¡Ah, que no la gracia! ¡Ay, qué viso, tío! Entonces, ¿cómo lo no va a ir bien, hombre? Sí No, no es de Estrella Galicia Le gusta más la Alhambra Que la Estrella Galicia... Bueno, sí. la bueno, según las que le manden ¿sí? a casa, ¿no? Minuto. Podemos elegir Sí, yo normalmente voy al Mercadona, ¿sabes? Selecciono las que quiero Y doy o tres envías Paso una tarjeta azul que tengo de plástico Y, y me llegan a... Bueno, en verdad me las llevo yo mismo a casa Pero sí, me llegan <risa> Pues ¿no a la atención. Con la Dios, ahí la tienes. ¿Tiene sola desgastada o no? ¿Cuántos kilómetros llevas con ellas? Eh, un montón. ¿Sí? O no sé. oh, pues macho, No tiene nada de desgaste, ¿eh? Sí, por la parte externa un poquito. La ah, sí. sí, sí, sí, sí, tiene. Sí, sí tiene. ¿Que si ha probado la cerveza a la virgen? No, omitimos ese tipo de preguntas. ¿A ¿Cerveza a la virgen? No, pero he probado la mala vida. <risa> y es así que. Laya, no que no que a ver. Son al minuto, no, no, no. a los 3 minutos y a los 5, ¿eh? Frecuencia cardíaca, vale. Con eso que vemos, doctora. Ahora está 14 8 ya. ¿Qué vemos con eso, Laya? Perdona la recuperación. Sí, sí la recuperación, cardíaca. ¿no? 14 8 Vale. Sí, ahora se queda aquí abajo. No. Me ha faltado uno. Sí. sí. Sí. sí, ¿no? Tan ha uno, sí. Uno y te digo que a lo mejor hasta un trozo del otro. Sí, yo he intentado colocar sí. uno y has visto sí. uno más, te sí. lo había puesto pero no la ha cogido no. la cinta. O sea, ya. Que lo que imite, o sea el te linkes. deja el ordenador pero la cinta no... No. Pues, o sea, Me ha dejado aquí pero la cinta no... No, ya te he dicho yo que enseguida que no... Hubiéramos podido prolongar en el tiempo el 21, sí. pero... Sí, sí. Ah, vale, sí. vale, vale, vale. vale. Sí. Era Para una opción sí, vale. que teníamos, pero bueno. O sea, que te hubiera faltado llegar a 22. 22 y quizás un trocito del 23 Yo creo que un poquitín más, sí, sí. Pero vamos a que, a ver, como Carlas Castillejo No hay tantas, tantos Y aquí no, no vienen no, no. de este nivel Vale, vale, vale Pero que sepan que pueden venir, porque lo hacen bien Lo hacen bien, sí. ¿no? <risa> Gracias Cuya publicitaria <risa> eh, Por ejemplo, tú cuando te haces las pruebas tuyas De inicio de temporada, ¿hasta dónde alcanzas? En la cinta sí. Pues mira, vinimos eh, con el grupo de entrenamiento en el CAR de San Cugar, que claro, Yo soy el entrenador, pero bueno, pedí que porfa me la pudieran hacer. Eso de conocer a los médicos y tal, pues tiene su, su qué. Y, y entonces la haríamos a mediados de octubre, cosas así. Y me salió que el umbral anaeróbico lo tenía a 2.58. Y un VO2 max de 69 o 70. Tengo por ahí en el móvil. Sí. Guardar el fondo. 69 o 70. Y ahora me habrá subido porque peso menos. Y como el, el VO2 va en función del peso, sí. el valor absoluto, ejemplo, cuanto menos peses... ¿Más te sube? Claro, porque divides por el, al, al final el producto matemático que hay, ¿Sí? acabas dividiéndolo por el peso. Vale, vale, vale. Entonces, claro, cuanto menos pesas, el valor al final te da más alto. Pero eso no quiere decir que tengamos que pesar poco. Cada uno tenemos nuestro peso ideal. Yo pongo un ejemplo. En los Juegos Olímpicos del 2012 yo creo que me presenté en el maratón con 59 kilos cuando mi peso, como siempre, había sido 60 y no te falta de fuerza en el maratón. Entonces, siempre cuando hay que estar delgado, pero dentro de los parámetros que cada uno sabe que son los buenos, porque cada uno tenemos nuestro peso ideal. La parte vale. teórica del... muy bien. Bueno, de, de la ¿Ya prueba. prueba ¿no? ya... ya. Sí, sí. porque bueno. ya ha recuperado la frecuencia cardíaca. Tensión ¿En está... cuánto está ahora de frecuencia cardíaca? Pues 96, 90. ¿96? ¿En cuántos minutos después? 5. Eh... ¿Y no de tensión está como justo cuando ha empezado? 12-8 Ya está en 12-8 Sí, se recupera muy rápido. <ríe> ¿Y ha llegado de pulsaciones máximas ¿eh? Espérate, ¿no? Me lo 188. Vaya hombre. No lo no sé, no lo sé. A ver, espera. Bueno, estoy preguntando A 21 A ver, ¿a, a, ver, ¿a cuánto ha llegado? De pulsaciones máximas Sí, se pueden hacer preguntas, no, no, no, Isaac Ya 21, ¿no? Sí 165, 187, ¿verdad? ¿no? Sí 187 190 190 ¿Qué significa el umbral 258? ¿Lo pueden explicar? A ver, un, un momentito Sí, un momento, y... ahora te explican Vamos ¿En reposo qué pulsaciones tienes, Carles? No me las miro nunca. No. Estaba en... edad no ha llegado tarde? En 58 o así. ¿58? O sea, yo no me las... No. Hay gente que es muy obsesiva y... ¿Qué? Y se las toma aquello en la cama, ¿sabes? Aquello... Yo lo que hago... lo que suelo hacer es que cuando enciendo el pulsómetro... Espera, espera, espera. Sí. Vamos a ver tu esto, figura. Esto era yo. <risa> Mira, Mira la figura. <risa> Mira, un carla, hostia, haz una foto. ¿dónde está tu movimiento? foto, tío. Toma. <risa> es buenísimo. Mira. Pero ahora os cuento. Mira, ahí estaba Carlas. Las la de Santa, macho. Tela. Bueno, ¿cómo te las cuentas tú? Vale. No, yo lo que hago vale. es que cuando enciendo el pulsómetro y me coge la señal justo antes de entrenar, o sea que estoy de pie como estoy ahora, eh, veo, veo el pulso que tengo. Entonces, después pues, de oscilar, si estoy más cansado o menos, si mi hija se ha despertado a las 3, a las 5 o no se ha despertado, pues hay veces que estoy a 60 y pocas, a 55 o incluso a 70. Pero eso no es motivo para el cual, o sea, por el el entreno vaya a ir mal o vaya a ir muy bien. Nada, ¿no? es un indicativo de que a lo mejor ese pues día estás un pelín más cansado y luego a lo mejor el pulso es normal durante el entreno. ¿Y la alimentación puede haberte influido? Hombre, claro, si te pegas seis birras el día, la noche antes y 3 jintonis, pues al día siguiente vas a ir hecho en vale. un cristo y evidentemente el pulso pues va a ir para abajo. O sea, bueno, para abajo, no para arriba. Vale, a ver que nos expliquen lo de las Carlos, Esta es tu prueba. Vale. ¿Qué sé? La vamos a manchar. <risa> bueno, hacemos una cosa. ¿Te sientas aquí? No, sí es eh, igual, pero... ¿Sí? No, no, bueno, voy. hago el mismo. ¿Vale? Venga. Es la, la prueba minutada. ¿Ves? Aquí tienes la duración sí. de cada etapa. De un minuto cada etapa. Vale. Hemos llegado, lo que comentábamos, a 21. Nos ha faltado un puntito. Lo ha marcado, con la cinta ya no cogía más. Pendiente la hemos mantenido a un 1%. Esto es la etapa de calentamiento y la frecuencia cardíaca que miramos. Salud, frecuencia cardíaca ha ido aumentando muy progresivamente a medida que hemos ido cargando más el corazón con más velocidad. Hemos llegado a 187 de máxima. Y también hemos ido controlando la tensión arterial, que aquí no figura, pero a partir de 12, 8 y ha ido aumentando la máxima hasta 148 Hemos dejado de tomarla porque ya no la auscultábamos y ahora hemos vuelto, hemos llegado creo que a 160, 180, un buen comportamiento y ahora ha recuperado a los 5 minutos, con lo cual perfecto. A nivel salud tiene el electrocardiograma de reposo y todo el electro de la prueba, que esto es básico, sí. perfecto ¿eh? sí. para... Vale. los corredores profesionales, amateurs y los sobre todo que se fijen en la salud también. La espirometría que he realizado, la verdad es que bueno, bien. Es está es de aquí, está por encima del 100% desde la capacidad vital 5 litros y medio hasta pues los pequeños bronquiolitos terminales que están muy dilatados, con lo cual Perfecto, ¿no? su ventilación es muy muy buena. Uh, el consumo de oxígeno, que es lo que estábamos viendo en la pantalla, principalmente este gráfico, vemos cómo va aumentando, va aumentando hasta un máximo y aquí parece que se empezaba a estabilizar, se empezaba porque Carlas necesitaba un poquitín más, ¿vale? Pero como Carlas encontramos pocos. Uh, paralelamente íbamos eliminando CO2, ¿eh? Mm. Ya no llega el oxígeno suficiente a la célula muscular Y el sustrato energético que tiene Para contarlo de una forma fácil uh -huh. El glucógeno empieza a metabolizarse A obtener energía sin oxígeno anaeróbico uh -huh. Bien, entonces el glucógeno sin oxígeno Bioquímicamente da pues, ácido pirúbico, ácido láctico Que Carlas ya os explicará Que es uh -huh. un poco duro cuando se empieza a acumular Por encima de unos niveles Paralelamente Uh, para eliminar toda esta producción empezamos a hiperventilar al final de la prueba Y aquí tenemos el gráfico con un pico de ventilación Que Eso podemos sí, observar señora. en la gráfica de Carlas Tiene un esto es un resumen de la prueba, el tiempo que ha estado 16 minutos, la carga, la, la velocidad, la pendiente, un poco un resumen vale. También y... Lo que nos interesa es este consumo de oxígeno que os comentaba él por kilo de peso, uh -huh. mililitros, kilogramo minuto, que es de 72,8. Oh, ¿Ha subido? Poquitín. ¿eh? 72, ¿Y ¿Eso es mejor 8. o peor que haya subido? Está bien, es correcto. Dentro ¿no? de su... Sí. ¿Cuanto más alto, mejor? Mejor, ah, sí. sí. Claro. ¿Cuanto más alto, y mejor? Y cuando estabas en, La por grande, ejemplo, no. en Londres, ¿en cuánto estabas? No lo sé, no lo sé. La cuestión es que... Tiene es, una máxima, una frecuencia cardíaca máxima de 190. Hoy sí. Y el umbral, umbral? Eh, iba por 100... Ciento... ¿Qué umbral? El anaeróbico. Anaeróbico. Ha bajado también. Sí. Solía decir que estoy mejor de forma. 79 Sí. Bueno. La gracia de todo esto es que con 39 años aún sea capaz de tener más de un 70, un 70 sí. de, de U2 max. Sí. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Con la edad disminuye. Con la edad suele disminuir. Entonces, claro, que tener aún un 72... Pues está, está, muy está muy bien. Calienta que entonces, juegas, calienta que juegas. Está europeo pues, este, este año. Ahí estamos, pim pam pum. Pim, pam. Entonces, ja, pues, con razón, luego pues, corro como estoy corriendo. ¿no? Claro, eh, no. Con menos entreno, aún te mantienes menos. más o menos en forma. Sí. Y, y luego, pues... Corremos, sí. corremos. Sí. Bueno, es es que que la es ilusión que... es lo que tiene. La ilusión, y no lo del sorteo no. este de navidad. No, la ilusión <ríe> que tenemos cada uno de nosotros. Si es que es lo mejor, cuando tenemos ilusión, todo es mucho más fácil. ¡Hala! Que dice entonces 190 no es su máxima, podrías no, alcanzar más Sí, a ver, eh, yo históricamente cien, siempre le he puesto en 197 de, o sea, Antes llegaba incluso a más de 200, eh, 212 ya, cuando era ya, joven no. eh, Ahora ya que no soy tan joven, soy nada eh, 19 años Sí, 19 años Normalmente por competiciones y tal, pues he llegado a 197 algún uh -huh. entreno, cuando sobre todo estás fuera de forma Que ya. es cuando es más fácil de conseguir pulsos muy altos pues sí que hemos llegado a 197, pero claro, eso es a lo mejor en un sprint final bueno. o en algún momento muy, muy, muy, muy concreto. Pero es una muy buena prueba, sí, no, no, no, está muy está bien. bien. Sí, ¿no? o sea, sobre todo el dato sí, bueno por son... encima, para mí, eh, eh, eh, por encima del 190 sí. es que si el umbral anaeróbico es 179, sí. eh, está muy bien porque me ha bajado eh, dos, tres pulsaciones con respecto a la un mes y algo, Ajá. con conclusión que el entreno va bien vale. y se corresponde un poco con pulsos que, por ejemplo, otro día en Janvoy ¿Sí? Ahí me salió 10 kilómetros a 2,57, y sí, eso era 183. Sí. Ah, bueno. O sea que más bueno, menos, por sí, ahí, por sí. ahí vamos. Bueno, de hecho las pruebas de esfuerzo reflejan mucho sí. el entreno ¿eh? que estás a haciendo. Sí. O sea que los profesio los digo los profesionales, porque los, los, los amateurs yo pienso que se la tienen que hacer. Porque es, obligatorio. es una herramienta ah, sí. buenísima para saber que están bien de salud, incluso si quieren entrenar perfeccionar el entrenamiento, ¿no? Bueno. son más que perfeccionar el entrenamiento, yo creo que es, es importante eh, que sepan que la patata la tienen bien, o sea, si no tienen sí. la patata bien, salud, eh, corre salud. el riesgo de que les dé un yuyu, sí. de que les pase a cualquier desgracia sí. en carrera. Entonces, no cuesta a ver, la inversión que hacen cuánto dinero, tampoco es que sea muy grande, porque estás jugando con tu vida, por lo tanto, sí, sí. Eh, oye, rascate un poco el bolsillo, eh, haces una prueba, no hace a mejor falta que haga cada año mejor te la puedes hacer cada dos años o cada año y medio y tal, te la haces en un sitio de coña o puede ser aquí coña publicitaria y, y entonces eh, te aseguras que primero tienes la patada bien y que luego te van a dar datos más o Eso menos eh, objetivos de cuáles son más o menos tus pulsaciones a eh, esas pulsaciones a qué ritmo te corresponden y por lo tanto te van a ayudar un poquito en el entreno o Perfecto. sea, sé ¿sí? que ya sabéis, prueba de esfuerzo obligatoria los casticáceres este año pasan todos Vamos por la cita. Por la cita. Ahí está. Buenas, gracias a todos chicos, Te despedimos ya, ¿vale? ¡Hola! ¡Adiós!